Chocolate cake quería el pendejo weón Chocolate cake Chocolate cake Me meto por la raja tu chocolate cake Anda a acostarte pendejo weón Anda a acostarte Chocolate cake weón Que esa mierda weón Como weón pagándole la voz a este cabrón julio para que haga un canal de youtube Chocolate, ¡qué! Bueno. Dejó culeado. ¡Uy, bueno, que no me lo puedo creer, chocolate!